Seguimos avanzando entonces en el siguiente panel sobre políticas de empleo en tiempos de pandemia. Contamos, <coughs> disculpad, contamos con el director general de programas de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, don José Luis Cabezas Delgado. Eh, también con el coordinador del grupo de empleo y miembro de la Comisión Permanente de eh, la EAP en España, Víctor García. Y no sé si se ha podido incorporar como, moderado, como moderador eh, Jesús Rodríguez como vicepresidente de la red castellano Manchega. Creo que no. Sí, sí, buenos días Adolfo. No te veía compañero, no te veía, disculpa. Es, que, es que, eh, que tú estás en Bolaños y yo estoy en Toledo. Total, es mucha distancia, incluso telemática. Pues lo dejo en tus manos eh, Jesús, va a ser muy interesante este panel. Muchas, muchas gracias, eh, Adolfo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias eh, y buenos días a todas eh, eh, las personas que estáis incorporadas a esta jornada. Eh, la verdad es que nos acompañan en este tramo, eh, yo voy a ir voy directamente eh, a comenzar, dos personas que la verdad es que su experiencia eh, es muy, muy interesante. Eh, nos acompaña el director general de programas de empleo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, eh, José Luis, buenos días, José Mis Cabezas, buenos días. Eh, así como. Muy buenos días. Eh, como, como Víctor, compañero de la eh, EAPN, eh, EAPN de, de Asturias. ¿no? Eh, vamos a ir directamente, yo creo que son sus experiencias personales. Les. Eh, pone en una posición muy buena para poder abordar esta, esta situación. No, eh, no se olvide que José Luis, el director general eh, de programas de empleo, ha sido durante mucho tiempo eh, parte integrante de los servicios de empleo, de su experiencia profesional, así como su trabajo en, en el ámbito de la, de la administración local le ha hecho muy próximo también a las necesidades de las personas y lo ha vivido muy directamente. Eh, y en el caso de, eh, de Víctor, pues exactamente igual su trabajo eh, como miembro de una de las entidades eh, que está más directamente implicada en la intervención con personas en situación de vulnerabilidad, pues lo vive muy, muy directamente. Eh, bueno, nos encontramos en una situación diferente, eh, eh, dramáticamente la pandemia ha impactado sobre la, vida de las, sobre la vida de las personas y esto ha puesto en evidencia eh, grandes dificultades o dificultades mejor que pudieran eh, contar eh, nuestro, nuestro sector productivo, nuestro sector económico. ¿no? Estamos eh, realmente siendo testigos de que tenemos una economía muy volátil, eh, que está afectando negativamente a la vida de las, de las personas, eh, por su impacto lógicamente en la economía y en el, en el empleo. Así que vamos directamente a la primera pregunta, para, la, para los dos, ¿vale? Eh, ¿cuál, ¿Cuál consideráis, eh, a vuestro juicio, que es el impacto que las nuevas formas de trabajo que se están generando eh, tienen en el, en el empleo, en la protección social y en particular en la vida de las personas que viven en situación de pobreza, en riesgo de, en riesgo de pobreza. Así, sin más, para empezar, venga. Bueno, yo mmm, había no sabía cómo iba el planteamiento de, de mi actuación en esta jornada y, y bueno, pues de momento me pilla de, de sorpresa. no eh, En primer lugar, quiero saludar en nombre del presidente de ...de Castilla-La Mancha y de mi consejera Patricia Franco, ¿no? Y dar las gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Eh, felicito a la organización, a EAPN, a su presidente Adolfo por invitarme... ...y por elegir este tema que sin lugar a dudas es un tema de actualidad. Deberíamos estar hablando permanentemente de, de la pobreza, del empleo y del bienestar social... Eh, en tanto en cuanto es un problema que todos vemos alrededor nuestro cada día y desde luego el día que no hablemos de, de esta materia, de estos temas, pues debe ser porque eh, toda la gente que vemos a nuestro alrededor y los que no veamos eh, hayan encontrado un salario justo y al menos lo mínimo y lo necesario para vivir con dignidad, ¿no? El contenido de esta jornada, que es un asunto es concreto y global a la vez porque afecta a medio mundo, ¿no? eh, es de vital importancia como estoy mencionando y quiero, eh, o, o requiere este, este, este tema de soluciones eh, que también tienen que ser globales y que tienen que venir de todas las estancias políticas y administrativas desde la Unión Europea, desde los Estados miembros, desde las comunidades autónomas también desde la administración local, que seguramente es la administración que, que mejor conozco, y también desde todos los sectores, desde la educación, desde la sanidad, desde el bienestar social, economía, empleo, industria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Había dado eh, Nuria, que es mi jefa eh, directa en el, en el ámbito del empleo, eh, ahora mencionaré un poco la estructura de esta eh, consejería en donde... Eh, veréis el, el papel que desempeño y el papel eh, que Nuria desempeña de coordinación en materia de empleo Porque no solo eh, me coordina a mí como director general, sino también a dos direcciones generales más ¿no? eh, Había dado ya antes, Nuria, al principio algunos porcentajes en relación con, o con Indicando la, la relación que tiene la pobreza con el, con el empleo Pero mm, doy uno que tiene que ver con la educación Efectivamente se ha mencionado que la pobreza no está relacionada exclusivamente con el empleo, la causa de, o el empleo no es causa eh, exclusiva de la pobreza, sino que hay muchas otras causas. ¿no? Eh, pero en materia de educación, en, en donde me voy a parar un instante nada más, eh, los datos es que las personas eh, que tienen poca formación, nada, me, nada más y nada menos que el 63 que tienen educación secundaria o primaria, son las personas que están en esa situación de riesgo de pobreza. Mientras que quien tiene una formación importante eh, están en situación de riesgo de pobreza solamente un 13,7%. Por lo tanto, en mi opinión, desde luego que el acceso universal a la educación pública, gratuita y de calidad, es el primer elemento vertebrador para conseguir mayor justicia e igualdad social. En la siguiente eh, ponencia, en el siguiente eh, tema que hay, que es la formación como puente hacia un empleo de calidad, eh, pues tiene mucho que ver con lo que acabo de decir en relación con la educación, en relación con la formación para el empleo. ¿no? Pero mi presencia aquí no, no, no, no es hablar de, de, de la importancia de la educación, sino hablar de las políticas eh, de empleo en tiempo de, de pandemia. ¿no? Pertenezco a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el nombre de, de esta consejería, esas tres palabras, desde luego que definen perfectamente cuáles son las materias de las que eh, se encarga eh, la consejera Patricia Franco, que dirige la misma. ¿no? Eh, las tres materias están estrechamente relacionadas y sus políticas se aplican dentro de una estructura que tiene esta consejería, que empieza por la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Social, que está con todos nosotros, eh, y coordina, como decía antes, la Dirección General de Empleo, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, que tan importante es, y la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social. Pero además, está la Dirección General de Empresas y la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. En, en esta consejería hay un presupuesto de en torno a 300 millones de euros y en mi Dirección General se gestionan 110 millones aproximadamente cada año. Y nuestra preocupación... Eh, ...está eh, relacionada eh, siempre con las personas en riesgo de exclusión, con las personas eh, más vulnerables, con las personas que más necesitan ayuda en cada momento. Eh, este colectivo de parados de larga duración, mayores de 50 años o personas en riesgo de, de exclusión, de mi dirección general se llevan el 67%, eh, entre comillas esos de se llevan, aquí nadie se lleva nada pero dedicamos a estos colectivos 73,5 millones de euros. A las personas con discapacidad, entre 21 y 22 millones de euros. Al empleo joven, eh, eh, dedicamos más de 15 millones de euros. Y en cada una de estas líneas, las mujeres, eh, con la atención que, que requiere como colectivo en el ámbito laboral y en el ámbito de apoyo para disminuir esa brecha salarial esas brechas de, de exclusión, en cada una de esas líneas eh, de, de mayores, jóvenes, personas con discapacidad, las mujeres ocupan aproximadamente un 50%, en muchos casos más del 50% de, de la aportación económica que, que realizamos. También había dicho al principio eh, la viceconsejera que, que estábamos trabajando en el inicio de la legislatura, al final del año pasado, en, en la planificación de todo un... Una estrategia para los cuatro años eh, y que tuvimos que abandonar, aparcar momentáneamente esos planes para hacer frente a, a, a una nueva circunstancia que todos ya conocemos y que está relacionada con la crisis sanitaria del COVID-19. Eh, lo denominamos plan de medidas extraordinarias eh, con 231 millones de euros y en relación con las políticas activas de empleo. Se dedicaban 104, se están dedicando 104 millones. Y voy a, a mencionar cada una de las líneas que efectivamente, y que de alguna manera sirven para contestar a la pregunta que, que hacía eh, Víctor eh, de, del impacto de, de las nuevas formas de trabajo. Eh, en, esta, en, en esta nueva planificación... Eh, Dedicamos fondos a las entidades locales, dedicamos fondos a las empresas y dedicamos fondos a todas las entidades sociales, eh, fundaciones, asociaciones. Eh, en cada una de las medidas, de luego, las entidades sociales están incluidas como beneficiarias. Yo destacaría que mm, eh, el plan o la medida más grandiosa desde el punto de vista del número de beneficiarios y de, y de importe económico está relacionado con el plan regional de empleo que está previsto en esta nueva planificación que, que algunas medidas tienen el nombre de, de, de antes del COVID pero que todas se han sido eh, reconstruidas, reeditadas, incorporando cuestiones relacionadas con el COVID-19 y algunas son exclusivamente nuevas. Yo diría que las exclusivamente nuevas ...son las que la viceconsejera ha mencionado en, en su intervención. Pero todas las demás, eh, aunque no han sido no son exclusivamente nuevas, porque el mundo no ha empezado ahora con el COVID y problemas relacionados con la pobreza y con el empleo, pues ya existían anteriormente. Pero sí reeditadas, reformuladas para también atender estas situaciones eh, del, del presente. Y en esta medida eh, tan importante a la que me he referido, eh, bueno, pues eh, va muy eh, dirigida a las entidades locales, pero también con un papel importante de las entidades sociales sin ánimo de lucro. Hay contrataciones por seis meses con ayudas económicas de 6.300 euros por cada contrato, en donde como novedad para este próximo plan de empleo se va a reservar eh, un porcentaje para las personas con discapacidad. Eh, las personas con discapacidad en este plan era un colectivo prioritario, pero no había una reserva porcentual y se prevé que, que haya una reserva que ya se anunciará a medida que vayamos sacando toda esta normativa. Eh, también eh, hay subvenciones específicas para las entidades sin ánimo de lucro que el año eh, 2019-2020 eh, la financiación, la cuantía económica que teníamos a disposición, eh, se quedó escasa y decidimos sacar una línea eh, específica y sola, individual, para entidades sociales sin ánimo de lucro, eh, que pueda atender a, a, a más de 100 personas, también con una ayuda económica de 6.300 euros por contratos de seis meses. Eh, las ayudas para mayores de 52 años, un programa muy interesante que saca a las personas beneficiarias del subsidio de mayores de 52 años de... de no sé, de, de, de, del asentamiento en su casa, en su domicilio, del no saber qué hacer y se les activa eh, con, con un plan en donde se da una ayuda, este año eh, esta ayuda que se, era de, de 500 euros mensuales va a pasar a ser 700 euros mensuales y que además los liga después con el cheque de transición, con otro programa eh, en donde con un refuerzo adicional ...que se está empezando a incorporar en el ámbito de la viceconsejería, que es la información y la orientación laboral, eh, se les pueda prestar eh, una atención individualizada. Estos días, ayer, antes de ayer, el presidente Castilla-La Mancha anunciaba eh, la puesta a disposición de los ciudadanos de un orientador en el ámbito rural eh, dedicado expresamente a, a, a seguir de forma individual cada una de, de estas situaciones y ese es un refuerzo importante en, en el servicio de, de orientación, en el servicio de empleo de la comunidad autónoma. He mencionado estas dos líneas, la de mayores de 52, eh, la de las entidades sociales sin ánimo de lucro y también el programa Cheque Transición, eh, del cual se benefician todas aquellas personas que han participado en el primer plan de empleo que he dicho antes, ese mayor de las entidades locales y el de mayores de 52 años, se les extiende un documento que les, haya, les, les llamamos así Cheque Transición y las empresas que contraten a estas personas pueden ser beneficiarias de una ayuda económica de 5.140 euros. En casi todas las ayudas, si no lo menciono, pero ya lo digo de forma genérica, además de estas ayudas, siempre hay ayudas adicionales para las personas con discapacidad o para las personas en riesgo de exclusión. Concretamente, en el cheque de transición hay más 700 euros, a esos 5.140, hay 700 euros más añadidos a a estas personas que se encuentren en estas circunstancias, personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión. Igualmente, eh, para incentivar la contratación eh, de, de personas en procedimientos de extinción porque han estado en y si al final se han quedado desempleados, hemos dedicado 6.700.000 euros. Esto lo ha mencionado antes la viceconsejera. También tienen unas ayudas adicionales de 700 euros por la discapacidad la exclusión social o por ser mayor de 50 años, y aquí pensamos llegar a atender a un colectivo de más de mil personas. En relación con los jóvenes, eh, acabamos de aprobar una línea que, que venimos aplicando de hace tiempo, pero que también tiene eh, menciones especiales a, a las circunstancias sanitarias, eh, que es el contrato en formación, el contrato en prácticas, contrato de relevo y una línea de transformación de todos estos contratos, una vez que han finalizado, transformarlos en indefinidos. Aquí... Esta línea que está puesta en marcha desde hace unos meses eh, tiene más de 8 millones de euros, se subvenciona en general con 5.140 euros para contratos de, de 12 meses y también lleva incorporados esos 700 adicionales para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión. Y si hay personas eh, con un nivel de cualificación universitario o de, de formación profesional de medio o de grado superior, eh, las subvenciones... Eh, son de 10.000 euros por contratos de 12 meses. Queremos llegar a un colectivo total de más de 1.500 jóvenes. Otro programa que, que, que también se ha reeditado, modificado con, con cuestiones relacionadas con el COVID es el retorno del talento, eh, que se subvencionan a las personas, en general son jóvenes, que tienen formación y que regresan a nuestro país con 10.000 euros por contrato o si se establecen como autónomos eh, 10.000 euros por contrato indefinido, pero si se establecen como autónomos tiene también una ayuda de 6.000 euros y subvencionamos el pasaporte de vuelta con 3.000 euros. Eh, hay una línea nueva que le llamamos cheque primera oportunidad o bono joven que se está redactando en estos momentos y que es un compromiso del presidente eh, para personas que también tienen cualificación relacionada con sectores muy tecnológicos ¿no? y, y muy de actualidad, energías renovables, economía circular, eh, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, todo el tema de, de la digitalización, evidentemente. Eh, y aquí se van a, a subvencionar eh, eh, contratos eh, indefinidos por más de 12.000 euros y, y también contratos temporales y la transformación de ambos en, en indefinidos. Todo esto eh, lo explicaremos en las próximas semanas que está a punto de salir esta medida. Eh, igualmente, para las personas con discapacidad, aquí no me voy a entretener, eh, porque también lo ha mencionado la, la viceconsejera, eh, nuestra línea principal de ayudas a las personas con discapacidad está a través de los Centros Especiales de Empleo, en donde hay cerca de 4.000 personas que se benefician con la ayuda de la administración, con el 50% del SMI y el resto lo aporta la, la empresa, eh, sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro el Centro Especial de, de Empleo, ¿no? de iniciativa social o de, o de iniciativa privada. Están las, las um, unidades de apoyo y también la generación de puestos de trabajo indefinidos en donde se se subvenciona con la generación, con la inversión en activos fijos y se, se subvenciona con esa inversión la creación de puestos de trabajo eh, indefinidos. Eh, también hay una línea específica que no está en los centros especiales de empleo y que es la contratación indefinida para eh, personas con discapacidad. En todas estas líneas están, como decía anteriormente, eh, las entidades sociales sin ánimo de lucro como como beneficiarias y esas otras líneas nuevas a las que eh, me referí antes pues eh, es, tiene que ver con la conciliación el teletrabajo las campañas agrarias también eh, dificultades que ha habido en esta temporada en este año con, con el covid que eh, los productos agrarios que necesitamos para para la alimentación y que se quedaban en el campo porque no había personas que quisieran recogerlos ya hubo una ayuda importantísima a nivel nacional la administración central, en donde eh, se permitía que las personas beneficiarias de las prestaciones por desempleo pudieran ser contratados y simultanear esos ingresos, pero también desde el ámbito de Castilla-La Mancha les ayudábamos a, a pagar el transporte o el, aloja el alojamiento y la manutención. Eh, y bueno, por último, una de las medidas que también está en el horno es las personas que, que finalmente eh, vayan a quedar en, en situación de desempleo después de que finalicen las ayudas a los ertes eh, ayudas eh, directas de 300 o 400 euros, eh, en donde queremos llegar a un colectivo total de aproximadamente 10.000 personas como, como beneficiarias. es a grosso modo, una descripción de las políticas activas de empleo de esta Dirección General, de esta Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y de, de, del, del gobierno de, de Castilla-La Mancha eh, La pregunta concreta que hacía Víctor de impacto eh, en las nuevas formas del trabajo eh, bueno, habrá que ver ya antes hablábamos de, de las estadísticas que, que no las tenemos eh, con la puntualidad que nos gustaría tener esta información lo mismo estábamos hablando en relación con la pobreza Iremos viendo cómo esto va, va repercutiendo, pero sin lugar a dudas que el mundo está cambiando, que el COVID nos va a cambiar muchas cosas, eh, unas para peor y algunas puede que para mejor. Y que la forma de trabajar también va a ser eh, totalmente distinta. El teletrabajo, el trabajo a distancia, que no tiene por qué ser exclusivamente teletrabajo, quizás que el, el concepto de trabajo a distancia es más amplio, eh, abarca más, todos estos cambios que se van a producir en el, en el mundo laboral. Y bueno, ire, iremos viendo cuáles son las cosas buenas y las cosas malas que, que el COVID nos trae en, en, este, en este ámbito. Bueno, yo creo que con esto termino mi intervención y casi que prefiero que ahora, eh, supongo que surgirán nuevas preguntas, pues sea para que sea esto más, más dinámico y menos aburrido, pues contestar a, a cada una de las preguntas. Muchas gracias, eh, director general. Eh, tenemos también, contamos con la presencia de Víctor García, compañero de la EAPN Asturias, que en este caso, eh, bueno, continuando un poco con la, con la línea marcada por el, por el director eh, general, que ha hecho una visión muy amplia del de, los, de las gran de la cantidad de líneas que tiene el Gobierno regional, eh, sí me gustaría preguntarte, Víctor, a tu juicio, eh, ¿cuáles serían aquellos requisitos mínimos que, que, que debían tener eh, la implementación de estas políticas de empleo ¿vale? que hemos, para que sean capaces de promover eh, una mejora en la actual situación de las, del, del mercado de trabajo y, lógicamente, en la reducción de los índices de ...de pobreza que afectan a las personas... ...especialmente a las personas trabajadoras... ...trabajadoras pobres. La pregunta es difícil, ¿eh? Ya lo sé. Sí, bueno, es difícil y profunda. Bueno, en primer lugar, buenos días... ...y agradecer a PN Castilla... ...la mancha por la, la invitación. Yo esperaba que en la mesa, bueno, tuviéramos un diálogo... ...José Luis, ¿no? Eh, un poco desde dos puntos de vista... ...desde dos ámbitos, desde la administración pública... ...y también desde, desde el tercer sector, ¿no? En primer lugar... Yo creo que debemos destacar que es una suerte, una oportunidad y el tener y el estar organizados en una red tan amplia con esa dimensión autonómica, estatal y europea, yo creo que la aportación que nos hace Matías desde esa visión europea, pues está estrechamente relacionada con, con la realidad de, de España y de las comunidades autónomas, ¿no? y por dónde tendrían que ir las, las orientaciones y las propuestas en ese hilo conductor también, con lo cual yo creo que debemos destacar esa gran oportunidad y esa fortaleza de estar organizados con esa dimensión europea incluso más allá, ¿no? internacional. Eh, creo que debemos partir de la realidad que es, eh, y creo que las entidades del tercer sector y las organizaciones sociales Debemos denunciar las, las injusticias, la, las situaciones de desventaja que están sufriendo muchísimas personas ¿no? y ahí están los datos, y, pero no nos quedamos solamente en eso porque si tenemos que esperar a las respuestas desde las administraciones públicas eh, podemos esperar sentados en el sentido de que si es importante que se desarrolle lógicamente este el desarrollo de de políticas, pero también es necesario que desde las entidades lancemos alternativas y respuestas inmediatas. ¿no? La situación de, de la COVID-19, de la pandemia, yo creo que ha, ponido, ha puesto en, en cuestión toda la, la realidad que ya veníamos sufriendo y los índices de pobreza que se sitúan en España, como todos sabemos, cerca del 26% pues con este periodo pues van, van a aumentar ¿no? y las desventajas sociales por tanto más. ¿no? Hablar de estadísticas en sí, de tasas de desempleo a nivel general está bien, pero se deben de aterrizar en los grupos de personas con mayores desventajas, con mayor eh, desigualdad. ¿no? Y en ese sentido debemos destacar pues, que las mujeres están sufriendo muchísimo más las las tasas de desempleo, de precariedad laboral, ya no digamos también la juventud, ¿no? en lo que es la incorporación al mercado de trabajo y ahí están los datos y, y porcentajes de, de desempleo, no digamos la población gitana, la población migrante, las personas con discapacidad, porque ahí eh, las realidades todavía se agravan muchísimo más. ¿no? Entonces debemos considerar que... Eh, eh, los niveles de pobreza, incluso en las personas que están trabajando entendiendo el sistema productivo como la llave para un estado de bienestar óptimo pues no, no está cumpliendo ese objetivo, ¿no? Bueno, es evidente y ya es conocedor por todas las personas, ¿no? Que un 14% de las personas que trabajan están sufriendo el riesgo de pobreza, ¿no? El informe FOESA que nos presentaban ayer también lo queda eh, evidenciado, ¿no? Que Dos millones y medio de, de personas que están trabajando están en situación de pobreza y que ocho millones de personas trabajadoras eh, están eh, con un desarrollo precario. Y después ya no digamos eh, en qué sectores, ¿no? en los sectores que exigen quizá menos, menos cualificación, ¿no? como puede ser pues, el trabajo doméstico, ¿no? es donde mayor precariedad, ¿no? hemos visto también que en el estado de del confinamiento ¿no? y, de, y de la alarma, pues muchas actividades pues quedaron sin poder desarrollarse por personas que ya estaban sufriendo esas situaciones de, de desventaja y de, y de trabajo precario. ¿no? Otro sector muy afectado, es el de la, según el informe, es el de la hostelería y también el, de, el del turismo, ¿no? como está evidenciado. Eh, hay ocupaciones como bueno, pues, el trabajo de autónomos a través de de la venta ambulante, de las ferias, eh, como antes he dicho, bueno, pues eh, todo lo que es el trabajo de servicios, ¿no? pues eh, las tasas de, de desempleo eh, están ahí, e incluso había un trabajo que no estaba regulado, que también ha quedado evidenciado, que eh, no tiene esa protección, que por otro lado podían tener eh, otras ocupaciones. ¿no? Ha sido un avance que el trabajo doméstico se regulara a efectos de los niveles de desempleo, con lo cual ha sido una, una respuesta y una salida para una prestación económica de aquellas mujeres, sobre todo, que estaban desarrollando esa ocupación. Pero en el trabajo doméstico hay muchísimo trabajo no regularizado, con lo cual la desprotección es, es evidente. ¿no? Eh, hay una cuestión que, que también nos preocupa a las entidades sociales ¿no? relacionadas con, con un real decreto que se aprueba el 31 de marzo en el estado de Dharma que plantea que desde los servicios públicos de empleo eh, y desde la, el Ministerio de Trabajo se puede derivar lo que son las políticas activas de empleo, el dinero que... ...que se destina para la formación profesional, ¿no? que aportamos todos los trabajadores y trabajadoras a través de nuestras nóminas, que tiene un fin que es la formación profesional y consigo la, las políticas activas de empleo, se puede derivar a las políticas pasivas ¿no? y esa reducción pues, se ha visto yo creo que reflejada... En, el último, en la última reunión de coordinación estatal ¿no? con, de los servicios públicos de empleo, con lo cual eso va a conllevar también menos dinero de inversión por parte de las comunidades autónomas a las políticas activas de empleo. Lógicamente la prioridad está en las prestaciones económicas y en las políticas pasivas, pero se debe de tener en cuenta que esos desajustes, más en, en un tiempo que las demandas ¿no? de, y la situación pues plantea una, esa, esa respuesta, se pueda, se pueda compensar pues, con presupuestos propios de las comunidades autónomas y con el fondo que se vaya a derivar de, también desde, desde Europa ¿no? para resolver la problemática sociosanitaria de la COVID-19. Eh, hay también otro, otra cuestión que yo creo que nos debemos interrogar, es decir, el sistema... Productivo, pues está en crisis. El empleo no, no es, como decía anteriormente, la llave para, para un estado de bienestar óptimo, porque no hay empleo para todas las personas. Eh, el reparto del trabajo pues sería evidente y sería una alternativa. Eh, debemos también considerar que es importante que haya... Eh, pues un sistema homogéneo que el ingreso mínimo vital así lo planteó de, de reconocimiento y de protección de las personas ¿no? que era algo que veníamos ya de, demandando de diferentes estados y desde las comunidades autónomas y, y bueno que se haya unificado a nivel estatal pues ha sido importante estamos en ese proceso de transición y de desbarajuste por un lado que supone bueno pues una organización así lo, se planteaba también desde la seguridad social, ¿no? que todo este proceso pues, está siendo lento y las comunidades autónomas en esa transición pues, debemos estar también desde las entidades vigilantes ¿no? para que se pueda eh, contemplar que, que la desprotección no, no se dé en muchos casos y que aquellas personas que ante esa demanda y, su, y por su situación no están amparadas en ese marco, no queden atrás de, de, una, de una respuesta. ¿no? En cuanto a, yo creo que ha puesto en crisis más aún todavía los procesos productivos, la COVID-19. ¿no? Las organizaciones sociales en, el tiempo de, no, en este tiempo no hemos dejado de, de actuar. Desde el primer momento hemos adaptado nuestros programas de, de formación y de itinerarios de, de acompañamiento laboral para no perder la, la conexión con las personas participantes y con las problemáticas que se estaban planteando bueno, pues ante esta, esta situación. Entonces sí constatamos la gran brecha digital. ¿no? Se habla de las nuevas tecnologías en, los sistemas, en la incorporación a los sistemas productivos. Yo creo que desde las entidades también hacemos esa, esa labor de de combatir el analfabetismo digital y de adaptación a las nuevas demandas de, de las empresas ¿no? para la incorporación al trabajo, pero ha quedado evidenciado bueno, que incluso todo lo que era la solicitud y la conexión con las administraciones públicas por vías telemáticas ante la carencia de medios de muchas de las personas o de la mayoría de las personas con las que estamos trabajando desde las organizaciones sociales y el analfabetismo digital, bueno, pues ha sido la gran brecha y gran dificultad y de, eh, en ese sentido las ONGs hemos hecho esa, esa labor, ¿no? Y vamos, podemos después seguir avanzando en, en el diálogo, pero sí, yo quisiera constatar pues, ese punto de partida que es al que debemos dar respuesta desde las organizaciones. ¿no? Y después también hay un reto en este momento que está planteado a nivel de Estado desde la Secretaría para la Formación Profesional, que se unifica desde el Ministerio de Educación, que hay todo un plan de, de diseño de, para la modernización y adaptación del sistema de la formación profesional y en ese sentido eh, todo lo que están siendo las propuestas que se están desarrollando se deben de coordinar porque las organizaciones que venimos ya desde hace muchísimo tiempo, más de 20 años desarrollando programas de formación para el empleo adaptadas a a las personas con las que nos dirigimos. ¿no? En, en el marco de la formación no formal, por decirlo así, eh, estamos en, en un desajuste en cuanto al reconocimiento y el marco también legislativo ¿no? y curricular de, de todos los planes formativos que desarrollamos, con lo cual va a ser una oportunidad también para ...para ese reconocimiento en el sentido de que si se establecen eh, las coordinaciones y la interlocución podamos plantear las, las propuestas. Si me permite Jesús un, un, una pequeña aclaración. Eh, en, en relación con los fondos que hay para la formación para el empleo... ...con lo cual en el gobierno de Castilla-La Mancha estamos muy molestos eh, con la decisión que se ha tomado a nivel nacional... Eh, es cierto que en los últimos días, bueno, la, la molestia era que habían desaparecido los fondos para la formación profesional, para el empleo. No, no es un tema que lleve yo directamente, de hecho, lo considera el gobierno de Castilla-La Mancha tan importante que hay una dirección general exclusivamente para eso, para la formación, para el empleo. Lo lleva mi compañera Marta, bajo la coordinación también de, de Nuria, de la viceconsejera. Y bueno, pues en, los últimos, en las últimas dos o tres semanas nos han comunicado que vamos a recibir, y todas las comunidades, cada una en función de los criterios con los que se reparte el dinero, en torno a 45 millones de euros eh, para formación profesional para el empleo, que eh, tendrán que autorizarnos para ver cómo lo gastamos eso a lo largo del año que viene, porque de aquí al 31 de diciembre, digamos, como que no nos va a dar tiempo. ¿no? Eh, bueno, eso es un, un paréntesis, seguimos con el temor, de que nos quedemos sin esa formación profesional para el empleo Que es tan importante De hecho, nuestras prioridades están Para mejorar eh, la accesibilidad al empleo La, la, la empleabilidad de las personas eh, eh, hace un esfuerzo importante En que la gente que no tiene formación Los tenga los certificados de profesionalidad Ese es un objetivo importantísimo Y en relación con esos 140.000 millones de euros que supuestamente va a recibir nuestro país, eh, de ese plan eh, gigante europeo, eh, las comunidades autónomas y la nuestra también, estamos preparando proyectos para eh, que nos venga financiación en cuestiones muy concretas. Y en este caso, una prioridad es la formación para el empleo y, desde luego, las políticas activas de empleo, que es la parte de mi dirección general, ¿no? Eh, no nos gusta tampoco que estos fondos de, para la formación, de, de la formación para el empleo se vayan a gestionar desde educación. No nos gusta. Y, y bueno, a ver en qué termina todo esto en el ámbito nacional. ¿vale? Eh, muy bien, eh, director general, muchas gracias, porque esta era una pregunta que te iba, que te iba a hacer, así que ya la, ya la has respondido eh. Adelantándote. Pero bueno, aprovechando también tu intervención y con una línea que habías comentado anteriormente. Esta, eh, esa, esa vinculación que pudiera haber con otras políticas de, de intervención social. ¿no? Eh, has mencionado al final de tu primera intervención la preocupación por, aquellas por la situación de aquellas personas que se encuentran eh, más alejadas del mercado laboral. En estos momentos, además, acabamos de incorporar una herramienta de gran importancia que puede tener un gran impacto, que es el ingreso, es el ingreso mínimo vital. Eh, ingreso mínimo vital que... Tiene que estar muy vinculado, entiendo, con las políticas, con las políticas de empleo, ¿no? ¿Cómo lo estáis eh, visualizando esto en, en, la, en, vuestra, en la dirección general o en, en el gobierno en general? Bueno, sin lugar a dudas que el ingreso mínimo vital es un avance muy importante en las políticas sociales en nuestro país. Y bueno, pues yo que pertenezco al Partido Socialista Obrero Español, me alegro que haya sido eh, una decisión tomada por un gobierno progresista, ¿no? del de signo político al que yo eh, pertenezco. Eh, yo creo que le falta que mejorar mucho en su gestión, en su tramitación. En la calle no se ve eh, que esto haya sido la solución a tantos problemas, posiblemente... ...porque no está llegando a la gente, porque la tramitación administrativa eh, se ha atascado de tal manera que, que no son capaces de salir de ahí. Y, y esto desde luego que, que, que genera un problema. Eh, como conozco la administración eh, local, mm, es bueno y hay muchos ayuntamientos que lo están haciendo, ayudar a la gente desde el ámbito local, desde los servicios sociales municipales para tramitar estas ayudas, para la red que la complicación que tenga o que tenga su tramitación eh, pueda ser fácil para los hipotéticos beneficiarios y se les ayude de alguna manera, independientemente que desde la administración estatal eh, se haga una norma más, más sencilla y, y más fácil. Entonces, bueno, ingreso mínimo vital, bien, muy buena idea. Eh, yo diría que hasta una idea brillante que, que, que identifica a un gobierno que quiere ayudar a la gente que más lo necesita, eh, pero un suspenso en la, en la tramitación del mismo. Okay. Bueno, supongo que esto se tiene solución y que se, se mejorará. ¿no? ¿Y habéis estudiado la integración del, del ingreso mínimo vital con las políticas de empleo eh, o con las estrategias de, de empleo? ¿En qué sentido te refieres a, a, a esa integración? No, sí, no sé... Una de las partes importantes que tiene el ingreso mínimo vital, complementarias, mejor dicho, es la, el inicio de itinerarios de, de inserción, ¿eh? a partir de, de lógicamente, de políticas, de políticas de empleo. Entiendo que aquí existe una vinculación entre un, un, una intervención, que es el ingreso, y la continuidad a través de políticas de empleo. No sé si esto lo habéis estado ya estudiando o tenéis alguna perspectiva en ese sentido? Desde luego que forma parte de, de nuestra agenda. En esta cuestión tan directa es la propia viceconsejera la que lleva esta materia. Nos falta mucha coordinación. Yo he aprendido mucho en esta consejería con la consejera, con Patricia Franco, porque es una persona que, que entiende que, que la administración las consejerías, los gobiernos autonómicos, que todo debe ser vasos comunicantes y que estemos perfectamente entrelazados y coordinados, ¿no? Y eso en la práctica eh, no es así. Queda un recorrido amplio por, por caminar en, en esa labor de vasos comunicantes, de coordinación. Nosotros eh, estamos eh, coordinándonos más cada día con Bienestar Social y Bienestar Social con nosotros. Eh, porque los servicios sociales están ligados al empleo y el empleo a los servicios sociales, y en ese sentido, eh, las, los trabajos de información, de orientación, que hay que hacer con todos los colectivos, que esto yo creo que eh, existe la orientación profesional desde hace muchos años, pero yo creo que se está empezando a, a tomar más en serio que nunca. ¿eh? Eh, yo en todas mis líneas ya, eh, por orden de la consejera y, y controlado por la viceconsejera, coordinado por ella, en todas mis líneas de ayudas económicas ya vamos poniendo que este plan de empleo, el otro plan de empleo, el otro, esta ayuda para esta cuestión, para esta otra, todas deben ir eh, acompañadas de esa labor de información y de orientación. Entonces, en relación con el ingreso mínimo vital, es fundamental que os tengamos esa coordinación, pero bueno, si el propio ingreso mínimo vital está funcionando tan mal como, como estoy diciendo y que todos conocemos, no estoy descubriendo nada, eh, habrá que verlo cómo funciona adecuadamente y eh, encajar, hacer ese engranaje con las políticas activas de empleo en esa parte a la que nos estamos refiriendo de información y de orientación. Muchas gracias, director general. Eh, eh, eh, Víctor, una última, una última cuestión y sí que te pido una cierta concreción porque vamos de tiempo mal, mal, mal. Pero bueno, esto es, esto es lo que sucede. Eh, eh, a futuro, eh, ¿qué, qué, ¿qué mensajes nos, nos transmites? ¿Qué, qué recomendaciones eh, eh, crees que debemos tener en cuenta las entidades eh, sociales, las entidades del tercer sector? de cara a afrontar este nuevo escenario en el cual nos encontramos en estos momentos y, y el futuro más inmediato que se nos viene? Bueno, yo creo que lo planteaba Matías, ¿no? Sobre todo yo creo que el papel del tercer sector es sobre todo la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Es decir, ponerlo lógicamente en nuestra agenda de manera transversal y permanente, por decirlo así. Es decir, lo que no puede haber es una visión parcial de la pobreza, porque hay cuestiones integrales. Eh, al hilo de la última aportación de, de José Luis, es lamentable que tenga que ser el ingreso mínimo vital el que establezca la coordinación social y con empleo. Es decir, en eh, lo que es el ámbito de la intervención y de la inclusión social y de lucha contra la pobreza, eh, es evidente que deben estar coordinados todos los Todas las políticas, ¿no? tanto las educativas, la, las sociales, las de empleo, las sanitarias, las de vivienda, etcétera, etcétera. Debe haber una respuesta. Servicios sociales ha avanzado mucho en la coordinación sociosanitaria. Falta esa coordinación en otros ámbitos para dar esa respuesta. ¿no? Después, yo creo que de las entidades debemos velar ¿no? es decir, en ese sentido, y poner en evidencia los incumplimientos y se hizo referencia al inicio con la aportación de Matías, está la Estrategia Europea 2020, ¿no? que planteaba pues, un crecimiento pues, inteligente, sostenible e ¿no? integrador para superar bueno, pues, las dificultades para el empleo ¿no? y, y la lucha contra la, la pobreza, y entonces esos incumplimientos los debemos denunciar. Está también el pilar de europeo de los derechos sociales, que antes se planteaba, ¿no? que incluso bueno, pues en sus tres ejes van en la línea de la igualdad de oportunidades, de las condiciones laborales y de la protección y la inclusión social. Entonces, esos incumplimientos debemos denunciarlos y debemos velar para que se desarrollen políticas territoriales ¿no? en el marco y en ese contexto. Eh, no se nos debe de olvidar la, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? la Agenda 2030, donde se plantea tanto en el Objetivo 5, ¿no? eh, relacionado con la igualdad entre géneros no y empoderar a todas las mujeres, y en el Objetivo 8 también se está planteando promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, ¿no? el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las personas. Entonces, yo creo que debemos velar por ello. ¿no? Y después, es decir, yo creo que... Como antes comentaba, desde las organizaciones estamos dando una respuesta, estamos adaptando nuestros programas de formación para el empleo en aquellas entidades que desarrollamos este, este eh, trabajo, ¿no? muy a, a, al pie de calle a las situaciones de desventaja y a las dificultades de acceso al empleo de aquellas personas con las que ya venimos trabajando, desde la falta de, de cualificación planteando bueno, pues alternativas precisamente, vinculando también esa formación con las empresas y con los diferentes sectores empresariales, ¿no? con el desarrollo de, de las alianzas, ¿no? para que um, eh, se comprometan también desde la responsabilidad social que tienen en, en, en atender a las personas con mayor dificultad. Me parece que ese modelo que se experimentó y que parece que ahora no se está... Eh, Planteando en muchos territorios, en muchos municipios, ¿no? en municipios eh, socialmente responsables donde puedan intervenir todas las partes implicadas en lo concreto, ¿no? porque la pobreza tiene nombres y apellidos y desde las organizaciones y desde las administraciones, ¿no? en el ámbito más también desde lo local conocemos a, a las personas y es que y por eso las metodologías de los itinerarios de acompañamiento para el empleo son muy importantes. Y, después, avanzar en la, en, en la legislación, como antes comentaba. Por ejemplo, es todavía lamentable que, a pesar de muchos años de desarrollo de la economía social y de las empresas de, de inserción, todavía desde los servicios públicos de empleo no se esté acreditando ni certificando la experiencia laboral de las personas que pasan después de tres años por estos proyectos, ¿no? independientemente que, que la ley así lo contemple. ¿no? Y, y es lo que pueda acreditar y también cualificar para después la incorporación a futuro laboral de, la, de las personas que tienen contratos de inserción eh, puedan, puedan avalar su, su experiencia. ¿no? Y después es muy importante que lo mismo que existe una... Estrategia de lucha contra la pobreza a nivel estatal Después en las comunidades autónomas Se desarrollen esos planes integrales Que se llamen como se llamen Pero que den respuesta a esa realidad ¿no? y Sobre todo con la, con la coordinación de todas las partes Como antes decía Implicadas en, desde ese punto de vista pues, integral y, y cohesionado La interlocución del tercer sector y de las organizaciones En los espacios es muy importante en esta área, que no quede solamente pues, en, en las empresas y en, y en los sindicatos. Tenemos mucho que decir porque tenemos una experiencia que la avala, un conocimiento de la realidad también y la atención a las personas también. Y después, a mí, algo que, que me cuestiona muchísimo y que también debemos plantearnos, y desde eh, el Ministerio de Trabajo se diseñó en el 2018 un plan director de trabajo digno, relacionado con cuatro ejes de intervención, relacionado con las inspecciones de trabajo y la seguridad social, con la participación de los agentes de, eh, sociales, ¿no? eh, también con la coordinación institucional de las administraciones públicas y con la perspectiva de, de género de atención también a, a aquellas, a las mujeres ¿no? que sufren mayor precariedad laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy importante que se desarrolle ese, ese plan, ¿no? Porque para eso para eso está diseñado, ¿no? Y después desde las organizaciones yo creo que tenemos planteadas, ¿no? Y desde APN España así ya lo hemos propuesto y reivindicado en múltiples ocasiones que se debe priorizar las políticas activas de empleo dirigidas a a mujeres, a jóvenes, ¿no? a, a aquellos grupos de personas con especiales dificultades, que sean políticas integrales donde se tenga en cuenta pues, la educación, ¿no? también como llave para, eh, de acceso a, a un empleo ¿no? digno, eh, las políticas de rentas, como antes insistíamos, relacionadas con las rentas mínimas y con unas pensiones dignas, las políticas educativas, el fomento también del autoempleo, del emprendimiento y la creación de empresas, el desarrollar y potenciar muchísimo la economía social, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, apoyar también la contratación de las personas con mayores dificultades para el acceso al empleo, mejorar la empleabilidad de aquellas personas que pues no están cualificadas y después también lo que es la adaptación a, a las nuevas demandas de los puestos de trabajo, explorar los nuevos yacimientos de empleo y después seguir insistiendo pues, en los itinerarios de, de un empleo para, para el empleo y el acceso al mercado de trabajo y, y después eh, lógicamente lo que son los los fondos y los recursos, ¿no? es decir, se debe de, de ejecutar pues toda la financiación que viene de Europa a través de los fondos estructurales y en concreto del Fondo Social Europeo que también va a suponer una adaptación y después eh, se debe de adaptar en la respuesta de estos fondos de compensación que van a llegar a España y a las comunidades autónomas a la lucha contra la pobreza y a la exclusión social. Disculpa Jesús que me haya extendido un poco, pero bueno. Claro, la verdad está es que ha eh... obligado a plantear. Casi, casi has cerrado el, el círculo porque has finalizado por como, como había comenzado el, el director general. Yo me quedo con la con el, eh, un poco el mensaje que planteaba el director general y que tú también has planteado de la importancia de la coordinación, el trabajo conjunto, el reflexionar eh, entre los distintos agentes que estamos, administraciones, entidades del sector, del tercer sector, eh, administraciones eh, locales, eh, en sobre, eh, sobre la situación actual y cómo podemos ir avanzando y cómo podemos ir, ir mejorando. El director general planteaba la importancia de la coordinación entre empleo y, y, el, y la intervención social como un elemento crucial para el, la acción, pero también, lógicamente, con otros con otros ámbitos, como sería la educación, como sería la, la formación. Creo que la viceconsejera había pedido la palabra. Y, mm, mm, Gracias, no, Jesús. No, no me quiero extender mucho porque sé que el tiempo ya corre y que estamos pasados de tiempo, pero simplemente por dos referencias que ha hecho Víctor, por alusiones, sí que creo que es muy importante y sin perjuicio que coincido en todo lo que, lo que apunta. Pero cuando dice, por ejemplo, cuando ha apuntado eh, que sea el IMV la palanca para que nos coordinemos, bueno, yo quiero poner en valor un proyecto en el que Castilla-La Mancha hemos sido pioneros, como um, alguno de vosotros conocéis, junto con Galicia y Aragón, que es un programa de inserción sociolaboral eh, y el establecimiento de um, mecanismos de intercambio de información con bienestar social. Y que somos de las pocas comunidades autónomas. Se presentó poco antes de empezar la pandemia eh, por parte de nuestra comunidad en el Ministerio, en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y desde luego es un... Esencial, no hemos esperado al IMV para ponernos en común y para intentar coordinarnos porque lógicamente empleo si no va de la mano de bienestar social o bienestar social si no va de la mano de empleo, pues bueno, pues los resultados van a quedar siempre mermados, entonces sí que quería ponerlo en valor, que es un proyecto que muchos de vosotros conocéis y para quien no conozcáis desde luego, pues a vuestra absoluta disposición, ya digo que, que, que lo hemos presentado ya el, a nivel ministerio, pero que estamos trabajando y todavía acabando porque al final este tipo de proyectos también y aunque esto es una pena, ¿no? que no se con esas limitaciones pero ahora mismo el punto en el que se paralizó es por un motivo de protección de datos, Está, las restricciones legales a veces llevan a que determinados proyectos se a tener el tiempo pero ya digo que eh, ahora mismo, aparte de tener esto, tenemos varios grupos de trabajo activos con bienestar social, algunos de ellos para trabajar con colectivos muy determinados y en los que detectamos que hay problemas acuciantes como son los menas ¿no? o sea tenemos con las diferentes direcciones generales de bienestar social Grupos concretos de trabajo y, desde luego, la coordinación, sin perjuicio que ahora mismo con la incorporación del IMV, en el que también quiero apuntar que por parte de las comunidades autónomas, pues bueno, hemos echado un poco en falta que se cuente con nosotros. ¿no? En el desarrollo de las circunstancias y la celeridad lo han exigido, pero un poco como apuntaba Jesús, a la hora de aplicar esos itinerarios eh, posteriores y los itinerarios de inserción, somos las comunidades autónomas quienes llevamos. En la práctica de esa ejecución. Entonces sí que hemos echado un poco en falta que se nos haya hecho más partícipes ¿no? en la implantación y el desarrollo del IMV. Eso por un lado. Y luego solamente también por otro lado, porque has apuntado el plan director por un trabajo digno, en el que me siento particularmente implicada porque soy inspectora de trabajo y he sido de las que han actuado respecto a ese plan director. Eh, también un poco, simplemente, eh, precisamente por primera vez en la historia, Castilla-La Mancha forma parte de la comisión permanente de la inspección de trabajo. Eh, solamente son cuatro comunidades a nivel estatal y este año eh, Castilla-La Mancha es una de ellas. Entonces, ahora mismo el plan director acababa este año, acababa en 2020, están presentando los resultados ahora, el organismo estatal de inspección de trabajo, resultados que por lo que ya nos han adelantado, desde luego creo que son, destacables y significativos, o sea, simplemente el haber conseguido la transformación de 323.000 contratos temporales, que al final es una forma de trabajo precario, la temporalidad y la parcialidad, o más de 72.000 contratos en los que se ha incrementado la jornada de trabajo, pues bueno, yo creo que que hacen que, que ese plan desde luego sea motivo de, de aplauso ¿no? y ahora mismo se está trabajando en el nuevo plan estratégico el nuevo plan estratégico de la inspección de trabajo que será el plan estratégico 20, 2023 y estamos bueno estamos plenamente inmersos en ese trabajo será partícipes a las comunidades autónomas y lógicamente en el marco de esa participación de las comunidades autónomas pues será partícipe como no se puede ser de otro modo a los diferentes agentes que a nivel institucional y a nivel político debéis intervenir en la configuración y en el diseño de las políticas de empleo. Entonces, simplemente no me quiero extender más, pero como había hecho alusión directa a dos temas que yo creo que, que, que era necesario puntualizar, pues bueno, la agenda nada más. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, eh, consejera. Eh, lamentablemente eh, ha, ha abierto temas muy interesantes. Que seguramente luego después, en, en, los, en, los, en los futuros contactos que tengamos, eh, profundizaremos en esa, en esa relación en esa participación, eh, de participación de las entidades sociales en alguna de las líneas que ha marcado la, la viceconsejera en estos, en estos momentos, en esos grupos de estudio, conjuntos, empleo, eh, servicios, eh, bienestar social, pues seguramente sea muy interesante que, que podamos aportar también nuestro know-how, lo que, lo que conocemos y nuestra experiencia. Y de experiencias, precisamente, es de lo que queremos hablar a continuación de cómo desde el, desde el tercer sector hemos ido poniendo en marcha eh, acciones eh, para ir eh, interviniendo y dando respuesta a las necesidades de las personas desde las perspectivas de los itinerarios del trabajo conjunto eh, y de, del trabajo coordinado. Así que, eh, por mi parte, agradecer a José Luis, agradecer a Víctor, eh, toda la información. Yo creo que ha sido, como decía al comienzo, desde la experiencia vivida de cada uno de vosotros, lo habéis planteado con mucha, eh, con, mucha con mucho sentimiento y con, con mucha con mucha sensibilidad. Eh, por tanto, lo dejamos aquí, muchas gracias. Y damos paso eh, a Raúl, que nos va a presentar la siguiente, la siguiente parte de la, de la jornada. Vamos acelerados, pero bueno, es lo que es lo que toca. Eh, muchas gracias.